¿Qué? No me lo puedo creer. Todavía no entiendo que tanto revuelo por este asunto. Yo tampoco. La gente se preocupa demasiado porque a la tierra le quedan todavía millones de años para dejar de existir. A mí me da que son puras impresiones del gobierno. Sí, seguro que quieren entretenernos con eso, para que luego no nos enteremos de los sucesos más importantes de los que se traen entre manos. Tienes mucha razón. Y si en vez de hablar sobre el cambio climático de manera imponente, Hacemos hincapié de los engaños que este puesto muestra Y así conseguiremos despreocupar a las más personas Me encanta esa idea Además, gracias a eso También podremos lucirnos nuestra primera aparición televisiva Exacto Qué bien lo vas a hacer, Naira Tú tampoco ¿Y esa cara? Eh, nada, nada, nada Solo estaba imaginando los delogios de nuestro jefe Lo hemos empezado y ya estás en la nube <risa> Ya sabes cómo soy Ay. ¿Por dónde empezamos? He ¿Escuchado bien? ¿Cómo que la Pues sí, no sé qué ha hecho a mi casa para que se llene de humo de esta manera, pero le aseguro que a mí no me hace gracia. Ah, eso es normal. ¿Normal? Sí, eso es lo que le pasa a mi nave cuando hace un viaje tan largo. Estoy poniendo de los negros. Puede explicarse mejor? Sí, mejor empiezo por el principio. Desde el sitio del que vengo, me avisaron de que había una emergencia en este lugar y por eso he venido a solucionar el problema. Pero aquí no se ha nada. Y nosotros estamos bien. Bueno, bien no, porque tenemos terminando un proyecto con lo que estamos estresados. Así que por favor, no me estén entendiendo a lo que me refiero al decir problema. Es al proyecto que van a realizar. ¿Cómo saber lo del proyecto? ¿Nos han estado piando? Ya se lo que En este lugar donde yo vivo, me alertaron de eso. Pero eso es imposible. ¿Cómo va a saber desde lejos lo que pasa en esta casa? No lo entiendo ya se lo enseñaré, pero tienen que acompañarme. No, no, no. Pero aún así, ¿por qué dice que nuestro proyecto es un problema? Al contrario, le va a abrir los ojos a la gente y verá lo que es lo verdadero importante. A eso me refiero. Lo que van a hacer es una gran locura. ¿Cómo se les ocurre tener ese tipo de paranoia con un tema tan importante? Ah, entonces usted es el tipo de persona que se crece cuento del cambio climático. Es que no hay nada que creer. La realidad es así. Y me parece increíble cómo ustedes, siendo estudiantes de periodismo, no se informan de los hechos y encima quieren prestarle importancia al asunto. Para que la gente no se preocupe cuando sí deberían de preocuparse, solo por el mero hecho de que no pase lo que va a pasar si no se nos solucionan las cosas a tiempo. ¿Y qué se supone que va a pasar? Tienen que acompañarlo para verlo con sus propios ojos. ¿A dónde? Ya lo verán, confíen. Primero tenemos que salir de aquí hacia la nave, el vuelo no durará casi nada. ¿De acuerdo? Sí. Y pese a lo que nos has dicho, y lo siento, pero voy a tutearte, y también a los acontecimientos tan surrealistas que han pasado, confío en ti y no sé el por qué. Es como si te conociera de tu mano. Exactamente, es algo muy raro. Me alegro de que hayas transmitido la confianza. Ahora seguidme por aquí, va a ser una experiencia inolvidable. Pero 10 si años después. ¿Cómo? No sé lo que no has hecho, pero queremos volver. No van a volver hasta que les haya transmitido de, de explicar lo que sucederá. Si no toman medidas a tiempo. Pero, no es? ¿Pero qué es eso, Robert. Pero qué dispensado estoy. Sí, ahora mucho mejor. Ya podemos respirar un aire menos asqueroso. Seguro de, de eso. Sí, como, como huevos podrido, ¿no? Es, exactamente. <risa> Ese olor es fruto de la desaparición de la cinta oceánica transportadora y como consecuencia, los océanos se han convertido en enorme carga estancada donde no hay oxígeno ni peces, solo.. Mente Bacterias anaeróbicas Las cuales producen este olor tan peculiar No sé qué decir, me acabo de quedar a tonito. Normal, pero eso no es el único problema Miren a su alrededor Todo lo que están acostumbrados a ver no existe Fíjense en el suelo, está destrozado y, y casi no hay plantas Por lo que veo, tampoco hay animales Ya no queda casi ningún los únicos que van a ver son insectos. No, no, no, no puede ser. Eh. Toma. Pero ¿por qué tanto drama? Solo lluvia. Lluvia no es solo lluvia, es eh. eh, lluvia ácida. ¿El qué? ¿Que no me asustes más? es una mezcla de lluvia normal con la contaminación ambiental al ser ácida estropea todo lo que hay en el medio ambiente y por eso es tan importante que nos protejamos de esta para que no nos intoxiquemos y como diferencia entre esa lluvia y la normal desgraciadamente, con todas las emisiones de gases que se producen diariamente como el dióxido de carbono, de oxígeno el de azufre, el oxígeno de nitrógeno ya no hay lluvia normal, está solo la Esto es un desastre. Y todo, todo esto por el cambio climático. Sí, eso es lo que le he tratado de decir todo el tiempo. Si no haces nada ahora, en un futuro nos quedaremos sin bosques, sin animales. Habrá un momento de sequía e incendio y como mil barbaridades. Por favor, intenten concienciar a la gente de que cuiden el planeta. Es de vital importancia que lo que están haciendo, su sucediendo ahora, no suceda nunca. Y la única forma de conseguirlo es trabajar en el presente. Ah, cierren, cierren. ¡Vájalo, rápido! ¡Vamos! ¿Pero qué pasó? Ni idea. Ay, Gerard, yo no quiero que el planeta se convierta en el... Tranquila, te prometo que haremos todo lo posible para que no ocurra ninguna desgracia. Perdónen, es que tuve que correr porque si sus paraguas no se tiran a tiempo pueden explotar. No sabía que ustedes eran novios. Nosotros, no, no. <risa> no. Solo somos amigos, novios, novios. ¿Qué va? Ah, vale. Yo solo preguntaba. Tengo fama de golpista, ni demasiado. Pero tengo que decir, que haría una buena pareja. Bueno, ¿tienen alguna idea de lo que podemos hacer nosotros para evitar la destrucción de la Tierra? Ustedes, ustedes no tienen que plantear un proyecto. Inspírense de eso! Y seguro que la gente abrirá los ojos y trabajarán conjuntamente con el fin de prevenir el cambio climático. Sí, en el próximo episodio del programa podemos hablar sobre eso y ese sería nuestro trabajo de fin de curso. Espero que con eso podamos poner un reto de Pues okay. vayamos ya. Vamos. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Y ha hecho una audiencia de 300.000 espectadores. Y, la, y de ellos, la mitad va a donar dinero a presentarse voluntarios para recoger basura, realizar las 7 r mentalizar a la gente, de usar más energía renovable y consumir menos. Y con esto y mucho más podemos conservar las maravillas que nos ofrece la Tierra. Espero que así sea. ¿Me acompaña a imprimir folletos y repartirlos? ¡Claro! Por cierto. Lo que dijo Gai el otro día, de, ¿sí? de que haríamos buena pareja. Yo creo que es verdad. Yo también lo creo.